Para allá, vale. Vamos a alinear la de aquí primero, vale. Ah, esto lo dejo. Y ya lo que falta es tirar para allá, ¿verdad? Sí, tirar para allá porque hay que ponerlo en 300. 13, tre 313 Podría hacer el túnel de la realeza ¿sabes? No sé si lo sabéis, pero en la.. Entonces, los castillos y eso El túnel secreto que une a las aldeas. Sí. Un túnel masónico <risa> Vale. Pues.. Es tirar para allá. Y ya lo tendríamos. El aldeano en la aldea. A ver, me la tengo uno Sigue acá. vivo el aldeano. Sí, sí, sí, sigue vivo. Este aldeano va a sobrevivir. ¿Ves? Pero, uff. ¡Uff! ¡Qué zucho! ¡Ay! Está aquí. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Hostia, una bruja! Es que no me acordaba lo que era ¡Ah! ¡Maldita! Me mata Vale Y sigamos para adelante La cama Va a haber un problema No, no, como se acaba el camino aquí 5 bits 5 bits Ah, vale A ver, me la voy a tomar, a ver No me da encantamiento, pero no se supone que da... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, no, no, tira pa' acá, tira para acá ¡Maldita! ¡Que le estoy dando al aldeano! ¡Maldita, no me sigas tirando cosas! Pero que no le doy a la... Menos mal que no quite la cama. Menos mal que no quite la cama. Menos mal que tenía la cama ahí. Déjame, déjame. Me voy, me voy. Claro que como no tengo, tengo... O sea, como tiene lo de Glow... Espérate. Déjame. Vale. Vale. Rodear la isla y meterse ya en el túnel Lo que haré es... Hostia, que ha aparecido de repente, me ha zuchado. uf qué zucho me ha dado el puto timador ese No sé cómo se llama, pero yo, yo le llamo timador porque tima, pero vamos Me ha zuchado, eh ¡Ah! ¡La niña! ¿Habéis que a la risa? Ah. Porque estás atravesando la montaña para evitar la aduana. Sí, estoy atravesando la montaña para evitar la aduana. Si, querés, si estáis en móvil o en celular. 328 baja bien? Espérate, espérate. mirad esto que he encontrado? Esto es no ha sido alguien que ha aparecido Silverfish. Arroba 13. y cara de por favor. ¿Habré encontrado el portal Allen? Es posible... Pero, que se ha suscrito. pero Brian se ha suscrito ¿Es posible que haya encontrado el portal Allen? ¡Maldita rata! ¡RATAS! ¡No! ¡Más ratas no! ¡Y hay una horda de zombies arriba mía! ¡Hay una horda de zombies arriba mía! A ver si va a haber un, un spawn de zombies ¡Spawn de zombies! ¡Spawn de zombies! Gracias Ya creía que no iba a encontrar un spawn, mi vida Para el desafío Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va me mata me, me, me, me, me, me mata ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldito? Come, come ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Dos! Aquí, vale, vale ¿Dó? ¡Maldito! ¡Eh! Joder, que no, que no le puedo dar Es que encima revienta ¡La aldea! No me vas a matar. No me vas a matar. No me vas a matar. Me cago con tu. Es que es un spammer. Su trabajo lo no hace bien. Vale. Pero spamea. Pero ya estamos en la aldea. Gente, ya estamos en la aldea. Bueno, Eustaquio está aquí. Qué buena aldea. Eustaquio, gracias, Eustaquio. Tienes que vivo. Vivo. Hostia, estoy ah, muerto. Pero vamos. No puedo correr. Simplemente estoy yendo para adelante. Eh, no tengo comida. Pero bueno. No me entra una araña, ¿no? Por detrás. ¿Por qué te mata? Porque se ha quitado vida. Voy a morir. Ah, sabía que iba a morir. ¿Dónde ¿No ha aparecido? Eh, eh, me apareció joder joder tío me apareció en el en el spawn en el que no tenía cama y apareció en el spawn post ¿por qué moriste? Porque tenía no tenía vida no tenía o sea no tenía comida tenía muy poca vida y al salirme de la vaca. De la vaca. De la barca. Como que en vez de aparecer justamente donde estoy, aparezco un poquito más, más arriba. H. Y me sofoco, me sofoco con el. Con el. Con el bloque de arriba. El VIP no se pide, se consigue. Vale, hay que tirar para allá. La... Total. Me, me ha hecho un favor, es verdad. Mira, aquí una antorcha. Ah, mira, aquí hay un túnel mío. Perfecto. Perfecto. Esto lo he hecho yo. Esto lo he hecho yo, gente. Que sí, tiene que estar aquí. Mira, ahí lo veo. Ah. ¿Mis cosas? Bien. ¿Mis cosas dónde están? Además, gracias porque ahora sé dónde está. Mira, aquí está mi cosa, what the fuck. ¿Sí? Maldito. No me hace nada. Me ha liado. Pero no me hacen nada. ¡Tilixus! Ah, vale, sí, sí, sí, ahí hacen, ahí hacen, ahí hacen. Ah, ¡TILIXUS! Ahí hace, ahí hace Cómo va bien, ¿eh? ¡TILIXUS! ¡Que no quiero morir! tilixus n o z o ¡TILIXUS! ¡TILIXUS! ¿Tilixus? ¿Tilixus? Voy a morir. Tenerlo en cuenta. Vale. 9.313. Ya me hice las coordenadas de la aldea, ¿eh? de memoria. De tantas veces que me he tenido que morir. De las veces. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Tú no! ¡Nejón, nejón! Me da igual. Paso de ustedes. Déjame. Al final me voy a morir por caída, por tonto que soy ustedes. Quieto, me ha dicho Ragón. señor cuánto me costaría cinco patatas cinco patatas gracias país por las patatas gracias por esos dos bits que la verdad es que me necesita lo necesitaba pero pagas por patatas pero ahora las patatas son para mí es decir pagas para dármelo a mí es como eh, <ríe> como un regalo no ¿Qué quiero decir, ¿tú me entiendes? Que vas a, va, vas, por ejemplo, a la panadería, ¿no? Le dices, dame... No sé cuánto entonces vale. entonces yo que como... Eh, tú comes la alegría, la, la alegría mía, mi alegría. <risa> ah, aquí, aquí. Vale, vale, vale. Mira, para no verlo, hay una zanja aquí. Hay una zanja que atraviesa el mundo y no lo veo, el túnel. Por fin vas a llegar... <risa> A una aldea. Yo sé que me he llevado... Yo sé que te he llevado a lugares muy raros, ¿no? A un túnel que ha estado varios días ahí metido en un túnel. Que ves poco la luz. Que ya tienes las la piernas... Te vamos a tener que cortar las piernas porque ya las piernas no te corren la sangre de estar todo el tiempo sentado. Yo sé eso, yo lo sé, aldeano. Pero va a valer la pena. Como dice la canción, bailo, bailo, bailo la pena, bailo, bailo, bailo, bailo la pena. Xd Como cuando el secuestrador se pone ah. sentimental con la víctima. A ver, Five, que no es secuestro. ¿Cuántas veces te lo voy a decir, Five? Es como cuando si me dice, no, oh, pero es que si lleva a la gente a la cárcel. Es eh, eh, secuestro, ¿no? Porque lo está llevando contra su voluntad A la cárcel Y ahora me dirá ¿Y qué malo ha hecho el aldeano para llevarlo a, a la aldea aquella? No ha hecho nada malo Pero ha sido elegido El arquero me va a disparar Se viene la recompensa 2000 bits si suelto un rehén <risas> 2000 bits O sea, por cada rehén dos mil bits O sea, si quieres que te suelte un rehén Dame dos mil bits eh, voy a ir a la aldea aquella y le voy a decir Voy a la aldea de donde he pillado este aldeano Y le voy a decir, si quiere tu aldeano de vuelta Gracias Faif por el host Por el aldeano que me has traído <risa> eh, Voy a la aldea aquella y le voy a decir Si quieres el aldeano de vuelta Me tienes que donar eh, Yo qué sé cinco stacks de bloques de, de hierro y ya está y me hago me hago aquí rico de hierro y me monto con lo de hierro me monto un ejército ja, ja, ja, el aldeano que te traje no es para secuestrarlo <risas> ah, entonces para qué es? para qué son los aldeanos si no son para secuestrar ya estamos cerca Vale, ya no necesito F3 porque ya estamos en el camino de mi. En el no. camino de la aldea. Míralo, míralo, aldeano, mira, mira qué aldea, qué muralla, qué. ¡Qué castillo! Pero ese castillo es mío, ¿eh? No me lo vayas a quitar, ¿eh? Ese castillo es mío. Ya sé que hemos tardado mucho tiempo, pero ya por fin estamos aquí. Días y, y los días. Los son para proteger y Ay. reproducir. ¿Dónde va, cabra? Digo oveja ¿Dónde va? ¿Cabe por aquí? Solo para aclarar, proteger y reproducir ah. no es lo mismo que secuestrar Vale Claro, menos mal que el aclarado, porque si no... Ah. A ver, el deano, me va Tengo pico Vale Sal de ahí Ya está, ya puedes salir de ahí Ya está Llegó cara de fiesta, oh. cara de fiesta ¿Dónde? Por fin Por fin Vale Pues ahora qué ¿Eres pescador? Vale O eres pescador Esto merece un jazz Dance Esto merece un Just Dance